Buenas a todos y bienvenido a mi canal. Hoy vamos a cazar el búfalo africano o café, el animal más peligroso de África. Y sin más preámbulo comenzamos. Ah, vamos a ver qué nos da el Vaya, este. ah, tenemos un nivel 7, tenemos ahí dos búfalos, un mítico y un búfalo nivel 7, o sea que nos va a dar a vamos a por el otro. He fallado el tiro. Cuidado, cuidado que se nos viene para acá. Vamos a correr un poquito, no nos pase como con el león que últimamente llevo yo. La madre que lo parió, no tengo balas. Me he gastado más de 50.000 moneditas en comprar 600 balas del calibre 6 punto de plástico y... Ahí está, toma. Vamos a seguir toreando. Uita, cuidado. Hemos dicho, parecemos los encierros de San Fermín, ya ha caído el primero, ya ha caído el primero, vamos a ver el trofeo, un buen oro, la verdad que sí, no está mal, vamos a recuperar al, al segundo, al mítico, cogemos el CPS, la verdad es que esta herramienta que tiene. De Hunter es maravillosa Puesto que aunque no veamos las pistas Como nos ocurre en las partidas multi Que vaya busca tenemos últimamente En que si no eres el anfitrión No vas a ver las Las huellas ni la sangre Pero con el GPS podemos localizarlo Vamos a ver ¿Será esta? No, este es otro Pues lo que tenemos ahí Nos indica El, el puntito verde donde está el animal Que hemos abatido a localizarlo ya lo vemos allá al fondo vamos a, a poner mi tipo vamos a ver la puntuación hombre me he comprado las balas del, de punta de plástico pero la verdad que aunque me he gastado mucho dinero en ellas no son no hay tanta diferencia con las de punta blanda realmente prefiero las de punta blanda puesto que la expansión que hace es mayor. Esta tiene mayor penetración, pero la diferencia tampoco es muy muy abismal. Y continuamos cazando. Seguimos la pista del, del otro búfalo que, que confundimos con el, cuando cazamos el, el mítico. Y después de, de un buen rato ya lo hemos localizado. Sigue siendo también un nivel nivel 7, nos va a dar un oro apuntamos Le Hemos tocado en el pulmón Y bueno, vemos otro que se escapa No sabemos qué nivel será Luego lo, luego lo buscaremos Y bueno, ya, ya ha caído eh, Quiero resaltar que, que el búfalo o cafre africano Es el animal más, más peligroso de, de África Es el que causa más muerte por, por delante de del hipopótamo y, y por delante del león, la verdad es que el león causa muy poca muerte en, en África, es más el, el café. Hombre, pues sería bueno decirle a los, a los chicos de Hunter que nos pusieran un, un hipopótamo, sería un, un lance muy bonito, no sí, tendríamos que utilizar un calibre muy, muy grande, pero bueno, vamos a ver, por la sangre que estamos viendo le hemos tocado perfectamente el pulmón a ver qué, qué trofeos no Hombre. Un buen oro. La verdad que como pues, ya tengo muchos en, el, en la sala de trofeos, pues no, no lo voy a guardar. Y vamos a, a por el otro que hemos que hemos avistado, se nos está haciendo de noche. Va a ver qué, qué utilizan los prismáticos de de visión nocturna los genero ay ah, mira pues mira el otro también era un 7 vamos a en el bombón no era muy largo en el momento que hemos visto apagarse la la señalización de, del trofeo sabemos que, que está muerto continuamos sacamos los gps la verdad que que es la, la mejor herramienta que tiene eh, los hunter y vamos vamos a ver ahí lo vemos la altura, se picado, una preciosa le hemos tocado por lo menos el, el pulmón muerte rápida y bueno vamos a ver no estamos de puntuación y con esto pues está todo así que ya sabéis suscribiros a mi canal, buena suerte y buena caza, nos vemos en el próximo.